Santiago Ares está lesionado y ahora Juan Fernando Quintero se rompió los ligamentos de su rodilla izquierda. El colombiano salió lesionado en el partido de River Plate ante Independiente. juan no jugará la Copa América 2019. Mucha fuerza para Quinterito y ojalá se recupere pronto. Minutos de tensión se vivieron en el partido entre Napoli y Udinese en la Serie A de Italia. David Ospina que era titular en el Napoli. Se desplomó en el terreno de juego en el minuto 40 y tuvo que ser llevado al hospital. Esto porque en el minuto 10 tuvo un fuerte choque con Puseto que lo dejó varios minutos en el suelo. El parte médico del conjunto italiano señaló que David sufrió un traumatismo craneal y una sutura de 4 puntos en la frente. Además deberá estar bajo observación durante las próximas 48 horas y se perderán los partidos de la selección Colombia ante Japón y Corea del Sur. ¿Quién crees que deberá reemplazar a David Ospina en la portería de la tricolor en estos dos partidos? Deja tu opinión en la caja de comentarios los que sí pasan por buen momento son James Rodríguez y Wilmar Barrios James marcó un hat-trick en el partido en el que el Bayern Múnich le ganó 6-0 al Main 0-5 el colombiano marcó en los minutos 33 51 y 55 con estos tres goles James suma siete tantos en esta temporada de la Bundesliga mientras que Wilmar Barrios marcó su primer gol en el cenit de San Petersburgo el tanto valió para el empate de su equipo frente al Spartak de Moscú Valtteri Bottas ganó la primera carrera de la temporada 2019 de la Fórmula 1 en Australia. Egan Bernal se llevó el título de la Paris-Niza mientras que Nairo Quintana fue segundo de la general. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.